Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo un haul de servilletas para decoupage que sé que os encanta y mientras os la enseño os voy a contar dónde las he comprado. Como ya sabréis las que me seguís, todas estas servilletas son de Dipinto Diblu. Dipinto Diblu es una página que vende servilletas por internet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 porque los gastos de envío serían muy costosos. Pero eh, lo que es en plan papel y servilletas, papel de scrap, papel de arroz, todo eso sí lo envían a cualquier parte del mundo. Como siempre os dejaré toda la información debajo del vídeo, en la cajita de información, donde pone mostrar más. Pincháis y ahí tenéis un desplegable con toda la información y el enlace a la página. Por cierto, en Dipinto di Blue tenéis las servilletas ordenadas por temática. Por ejemplo, eh, frutas, verduras, paisajes. Eh, si queréis, por ejemplo, queréis una servilleta de payasos, pues ponéis en el buscador payasos y os salen todas las servilletas que tengan payasos. Eh, también, por ejemplo, las vintage. Fijaros estas es que bonitas de los limones que las cogí en colores y está también con unos higos pues muy bonitas para decorar, por ejemplo, botes de cocina. Como os iba diciendo, pues si queréis servilletas de frutas pues tenéis ordenadas en la pestaña de frutas por categorías, por ejemplo, limones, fresas, melocotones, todo ordenadito. También tenéis papel soft o papel japonés, aunque este mes no he comprado, pero eh, otros meses sí que lo, lo he traído y papel soft diseñado exclusivo por artistas como por ejemplo Yovanka. yo misma tengo un par de colecciones de papel soft y eh, que son muy muy bonitos y solo los podéis encontrar en Dipinto di blue, ya sabéis que el papel japonés es un papel de arroz muy finito muy fácil de trabajar y perfecto para las que estáis empezando con el decoupage. Fijaros esta servilleta qué bonita es. Y la he cogido en dos colores de fondo diferentes. Este mes también he traído oh, dos eh, tipos de formatos. Aparte de este, otros dos formatos de servilletas. Que son iguales que estas, pero eh, tienen una medida un poco distinta. Para que también las veáis. Yo cojo muchas servilletas de flores, la verdad, pero los pajaritos también me gustan mucho. Dejadme en comentarios qué temática de servilletas es la que más os gusta. Flores, paisajes, pajaritos... Esta rosa la he cogido en dos colores diferentes. También estas mariposas la he cogido en dos tonalidades. Otra rosa... Esta también la he cogido en dos colores diferentes... Una más rojiza y la otra más tirando a rosa. La verdad es que hay tantas servilletas que siempre me pasa lo mismo. No sé cuál elegir. Siempre tiro para las flores, pero bueno, los animalitos también me gustan mucho. Esta para ponerla en una botella. Fijaros qué preciosidad. Y esta, la botellita de perfume. Más flores. Este camión... Fijaros qué cosa más bonita. Pajaritos con flores, además con fondo blanco que es muy fácil para integrarlo en cualquier trabajo. Este patito en el campo. Ya vamos llegando al final y os voy a enseñar a continuación los dos formatos que os decía de eh, tamaño diferente de servilletas y también os voy a enseñar algunos de los productos que ha traído. Para manualidades dipinto di blue, estos son los productos que os decía y las servilletas. Vamos a empezar con el pegamento para decoupage de la marca Tommy Art, que como decías, lo tenéis disponible en dipinto di blue. Es pegamento para decoupage, y bueno, también tenéis otros productos. Este, por ejemplo, que es gel de brillo que cuando se seca deja una capa de brillo súper chula. Esto es pintura perlada, rosa, y esto es pintura a la tiza. Tenéis muchos más productos y lo podéis cotillear en la página, que hay ¿ok? un montón de productos. Y ahora os voy a enseñar las servilletas. Estas miden 30 x 41 centímetros y están dobladas a un cuarto. Un cuarto de servilleta y... Bueno, la peculiaridad que tienen son un poquito más grandes y están dobladas así, como a un cuarto. He cogido estos modelos que son súper bonitos también. Este de flores. Con un... En cuanto al material son iguales que las servilletas normales. Y tienen tres capas también, igual que las otras servilletas. Lo único es la medida y esta en este, en este caso es la forma de doblarla. Que es diferente, y luego están estas que miden dobladas 12 por 12 y abiertas 24 por 24, 24 centímetros. Así abiertas, luego igual tienen tres capas como las servilletas normales. Y el diseño, pues bueno, lo único que el dibujo es un poquito más pequeño. Hay algunos modelos que, que he traído que la he traído en grande y en pequeño para que lo veáis. Estas mariposas que son preciosas. Creo que esta la he trabajado en servilleta de la de 24x24. 24, de la grande, digamos. Estas de adornos marineros. Más flores. Estas flores con el pajarito, esta es preciosa, esta del caballo que la he traído también en el otro formato normal de servilleta y es precioso el caballo, me encantan los caballos y ya vamos llegando al final, la de gallos y la de flores bueno espero que os haya gustado este vídeo como siempre os dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo déjame en comentarios qué tipo de servilletas es la que más te gusta y nada más ya me despido espero que te haya gustado el vídeo si es así ayúdame a compartirlo en tus redes sociales y nada más me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos